Yo estaba en, en el frente de mi casa, el sábado como a eso de las 9 de la noche, en Mamá Tingó, yo vivo en Mamá Tingó, y se aparecían cuatro tipos. Eh, había menores de edad, y uno de ellos me, me, me apuñaló con un cuchillo, un cuchillo que tenía como no, bien, no Y bien. supuestamente la bocina de, una ima, de la sobrina mía, después que me cortaron y me trajeron para acá, se metió a la casa y di que la bocina la encontraron, di que como a Trequina por allá. ¿Pero por qué le hicieron eso? usted ¿Qué le dijeron ellos? No, dije que ellos son di que de una banda y tipo, ese de los trinitarios, que en una banda que pertenece. O sea, le robaron a, a sus su hermana también. A la sobrina se metieron parece supuestamente. Pero después que a mí me trajeron aquí yo no supe más nada. Pero la hermana mía me dijo que se habían metido allá y di que la bocina di que la encontraron, di que le por allá. ¿Cuántas puñaladas fue que le dieron? Supuestamente son dos, dos. ¿Ellos no le dijeron nada a usted? ¿Cuando llegaron no le dijeron no, nada? No, no. ¿Y cómo ahora pasó eso entonces? Ya eso era casi de las 10. para las 10 ¿Usted no tuvo ningún tipo de problema con ninguno de ellos? No, porque ellos son de para de ella mismo de Ibar. ¿Usted puede identificarlo, quiénes fueron entonces? No, porque yo por el nombre no lo conozco. ¿Se va a querellar ante la justicia? Sí, ya la hermana mía fue y puso la querella ahí. ¿Son frecuentes estos tipos de hechos por allá delictivos? Sí, a veces sí, porque en tiempo atrás un señor que le robaron una puerta y unas cosas allá y fue y denunció los ladrones y fue y le fajan a machetazos a su casa. Después que, que, que, que después que ellos hicieron el hecho, no sé si cayeron presos, no sé. Pero después que fue y puso la querella... Lo acecharon, que, estuvo, que estaba dentro de la casa y le fajan a machetarse. ¿Qué le pide usted a las autoridades? En torno? Que hagan justicia. Que yo no pienso hacer nada, pero si la justicia cogió la justicia con su, con su propia mano, bueno, pues la cosa va de otra manera.